¿Qué Material es el más barato, cómo yo puedo hacer ese muro si hacerlo en good rock, si hacerlo en blog, si hacerlo en t-rock, si hacerlo en metal, en madera, cómo lo hago, qué es realmente me sale como que mejor. Este vídeo se trata de entender de dónde sale el precio. Cada vez que yo tengo un muro, una pared, ok, vamos a tener un costo de material y también un costo de mano de obra. Vamos a ponerlo con el rojo: mano de obra. Estos dos costos es lo que se supone que me van a definir cuál es más barato o cuál es más caro. Pero otra cosa que influye a que ese muro sea más barato o más caro, no importa el material, es la ubicación donde nos vamos, eh, donde se va a desarrollar ese, ese muro. ¿Por qué la ubicación? Porque cuando yo cojo, supongamos que este es República Dominicana y que tenemos aquí Santiago y tenemos La Vega, tenemos Santo Domingo y tenemos en Punta Cana,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 Hacia Jarabacoa. Entonces, ese costo indirecto de transporte de material sea es caro. Si voy a pedir muy poquito material, pues lógicamente voy a, a, a pagar un camión okay, de 6 metros para dar un solo metro. Entonces, también me sube el costo. Entonces, son de las cosas que vamos a analizar.